Vamos a empezar a realizar cálculos trigonométricos. Para ello es primordial saber en qué unidad estamos trabajando. Aquí vemos que estamos en D, que significa degree, que son los grados hexadecimales a los que estamos habituados. Si queremos cambiar a otro tipo de unidad, tendríamos que ir a la configuración, pulsando Shift, configuración, y en la unidad angular podríamos elegir entre grados, radianes, o grados centesimales o gradientes que prácticamente no se utilizan. Nosotros vamos a seguir trabajando en grados sexadecimales. Bueno, pues vamos a calcular el seno de 60, seno de 60, como no le decimos nada, si suponemos que son 60 grados. Y nos da el resultado exacto, raíz de 3 partido 2. En decimal, aquí tenemos el resultado. El coseno de 78 grados, aquí lo tenemos. Bueno, y ahora vamos a efectuar Dos cálculos en radianes. Para ello tendríamos dos opciones, o pasar la calculadora a radianes o hacer lo que vamos a hacer nosotros ahora. Escribimos seno de pi, recordar que pi está aquí, de pi tercios, pero ahora le tenemos que decir que son radianes. Para ello pulsamos la tecla OP y en la unidad angular elegimos radianes. Cerramos y estamos calculando el seno de pi tercios pero radianes. Y nos da raíz de 3 partido 2, puesto que pi tercios es lo mismo que 60 grados. Vamos con la tangente, hacemos lo mismo, repetimos para aclarar el proceso. Aquí escribimos 6, y ahora tenemos que ponerle la unidad. Nos vamos aquí, elegimos y elegimos con el 2 los radianes. Y nos da raíz de 3 partido 3. Bueno, y ahora vamos a calcular las dos soluciones de las funciones trigonométricas inversas. Aquí tenemos, para calcular el arcoseno, de raíz de 2 partido 2, que tiene que dar 45. Efectivamente, nos da 45. Vamos a comprobar que lo hemos hecho bien, calculando el seno. El seno de 45 pues es raíz de 2 partido 2. Pero hay otra solución, hay otro ángulo cuyo seno es raíz de 2 partido 2, en el intervalo 0, 360, porque en realidad hay infinitos. El otro es 180 menos la primera solución. 180 menos 45 son 135. Vamos a ver que el seno de 135 también es nuevamente raíz de 2 partido 2. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el arco tangente. Bueno, pues el arco tangente de la raíz de 3 nos tiene que dar 60. Y efectivamente la tangente de 60 da raíz de 3. Pero si a esta solución le sumamos 180, que da 240, también es solución. Vamos a comprobarlo. La tangente de 60 da raíz de 3 pero la tangente de 240 también nos da raíz de 3. Bueno, y ahora vamos con el arco coseno. El arco coseno de un número como 0, 3, 4, 5, pues es este número que tenemos aquí. Esta es una de las soluciones. La otra solución es 360 menos este número. Vamos a comprobar. A 360 le restamos este número y obtenemos 290,18. Para estar seguros que es correcto le vamos a calcular el coseno a ese número y a ver qué nos da. Nos da esa fracción que es 0,345